Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo en mi canal. Soy Xavi Luque. Vamos con el Festival de Eurovisión 2023. Las últimas noticias que son bastante importantes. Nada más ni nada menos que con el sistema de, de votación. Bueno, varios cambios importantes. Vamos a hacer un desglose aquí con, con esta imagen. Donde, bueno, se anuncian estos cambios. Eh... Power to the people, el poder de la gente. Eh, a esto se refiere a que en las semifinales no va a haber una votación de jurado profesional. Únicamente va a haber una votación de los televidentes, de, de, de los telespectadores, de, de todos los países que participan en, en Eurovisión. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este año 2022 hubiéramos tenido nada más ni nada menos que esto es la final. Todavía me estoy preguntando qué hace esto en las semifinales. O sea, que alguien me lo explique. Y hubiéramos tenido también Andromagi de Chipre. O sea, sigo escuchándola cada día no sé cuántas veces. O sea, esto también fue una injusticia enorme. Bueno, pues con este sistema de votación Cambian tantas cosas Tantas, tantas, tantas Pero bueno No habrá jurado profesional en las semifinales Pero sí en la final Para decidir a los 25 países Cómo van a quedar en, en la clasificación Entonces Veo sus pros y muchos contras. Como he leído en un comentario en, en Instagram, que le hacían a, a la página de, de Eurovision, a, si algo no está roto, ¿para qué lo arregláis? Entonces, ¿esto funciona? O sea, ¿qué hubiera pasado si no hay un, un jurado profesional que, que hubiera arrasado más aún Ucrania? Bueno, esto hubiera sido una injusticia muy grande este año porque, obviamente, muchos de los puntos que se llevó a Ucrania fue por el tema de la guerra, entonces... ¿Se hubiera llevado más? ¿Aún? O sea, no, no. Necesitamos alguien profesional, alguien que vote también eh, teniendo conocimientos de la música y teniendo gusto musical, no te puedes llevar siempre por el corazón y la devoción. Sí, pero en la canción, porque el festival es de canción. Entonces, lo dicho, fuera de las semifinales, el jurado profesional, pero sí estarán en la Grand Final. Y bueno, y la novedad más grande que veo yo aquí es que todo el mundo va a poder votar. Todo el mundo. Da igual el país del que seas, que no participe en Eurovisión, que no esté en Europa. Da igual. América, África, Asia, Oceanía, la Antártida... Bueno, eh, podéis votar todos. De todos estos entiendo que, que se hará una suma de, de estos votos y la media será el desglose de, de los puntos de, de global de todo el mundo. Entonces, bueno, esto es una muy buena noticia, sobre todo para España, barriendo para España, porque en Latinoamérica hay tantísimos, tantísimos eurofans que desde aquí os saludo, entonces, esto puede beneficiar a España. ¿Por qué? Porque compartimos idioma. Eh, en, en Latinoamérica se habla español. Entonces, esto puede ser un punto muy fuerte para España. Unos 12 puntos ahí asegurados. O sea, como, como si fuera Grecia-Chipre, pues lo mismo. Siempre vamos a tener esos 12 puntos. Entonces, bueno. Puede ser un arma a favor de España o en contra, porque... ¿Quién te dice que, que va a votarnos Latinoamérica y quién dice que, que, que solo se ve en Latinoamérica? Pues no, también se ve en Estados Unidos, se ve en China, bueno, eh, alrededor del mundo, si, si vierais mis visualizaciones del de, de Festival de Eurovisión, Muchos no son ni, ni europeos ni, ni están participando en el, en el Festival de Eurovisión. Entonces, esto me, a mí me encanta que les demos también una parte de, de, de esto a, al resto del mundo. Bueno, hasta aquí son las novedades de hoy. También os quiero dejar con la canción que iba a representar a Montenegro este año 2023. Este año no, el próximo en el año 2023 por Montenegro con Enisa, que fue la representante de New York en el American Song Contest con Greenlight, mi favorita. Uh, y bueno, se presentaba este año por Montenegro con esta super canción. Bueno, decidme que os habéis aprendido El estribillo sí o sí O sea, es buenísima Muy buena Una pena que no podamos ver esta canción en Eurovisión Porque la verdad es que Desde que descubrí a Enisa Me encanta su vibra Lo que transmite O sea, es felicidad, es súper carismática Y hubiera sido una gran apuesta Por Montenegro Bueno o Esta en es top 10, sí, sí o sí. Pero bueno, nos vamos a quedar con las ganas. Tenemos ya también tres representantes. Noah Kirel de Israel. Tenemos también al chipriota australiano, a Andrew lambro Y tenemos a los neerlandeses de los Países Bajos. A Mia Nicolai y Dion Cooper. A la espera de todo el resto de, de, de países, novedades etcétera, etcétera, etcétera. Esto acaba de empezar como aquel que dice, pero bueno, muchas novedades, muchas noticias y quería quería hacer este vídeo para explicar un poco en qué va a consistir el nuevo sistema de votación. Bueno, pues hasta aquí la explicación. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle like y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo.